Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Hoy día vamos a transmitir el vaciado de los muros de contención del edificio más alto de San Carlos. Ahorita estamos con los preparativos con la empresa Gobil que nos provee el concreto 280 con aditivo e impermeabilizante que garantiza que todo el perímetro esté sellado absolutamente de la filtración de agua. Conéctense. Y les esperamos para poder darle más detalles de los trabajos que estamos haciendo en el edificio Neo. Y a todas las personas que ya apostaron con nosotros y ya tienen un departamento separado, vean el trabajo que estamos haciendo para ustedes. Conéctense, conéctense. También para comentarles a aquellas personas que ya están conectadas, nosotros trabajamos con la empresa Govil, es una de las empresas que tienen un certificado de calidad del ISO 8001, el 9001 si no me equivoco, que garantiza la calidad del concreto que nosotros... Además, un poco de referencia, uno de los motivos por los cuales hemos elegido trabajar con Govil es que esta empresa es proveedora de la constructora CIMA, que es la constructora del Estado, ¿ya? que construye los, los puentes más grandes de nuestro país. Entonces, al proveerles ellos concreto 12, este, 710, si no me equivoco, para los puentes, a nosotros también nos da garantía de que ellos cumplen con los estándares, que nosotros también solicitamos esto nos da confianza y al mismo tiempo nos garantiza el trabajo que hacemos para ustedes ¿no? ¿El a todas las personas que ya se están conectando este es el proceso de vaciado de los muros de contención del edificio que será el más alto de san carlos va a contar con 14 pisos ¿okay? aproximadamente van a haber 28 departamentos en este proyecto y al mismo tiempo una de las cosas que resalta el proyecto es que cuenta con amenidades extraordinarias las personas que van a vivir dentro de este proyecto van a contar con un gimnasio totalmente equipado, con una sala de juegos equipado, con una mesa de billar, una sala de reuniones para aquellas personas que les gusta hacer reuniones con los amigos, va a haber una zona de fogata, imagínate, a un nivel eh, del treceavo piso, vas a tener una vista espectacular de todo el edificio por las tardes y... Por último, además va a contar con un lobby espectacular de ingreso, una altura de aproximadamente 5 metros 20 de altura, que va a garantizar que toda persona que ingresa a tu departamento, lo primero que va a haber va a ser un ingreso imponente y, va, y les garantizamos que las personas que compran un departamento dentro de este proyecto van a ser la envidia de la ciudad. Okay. Hay personas que nos están consultando, nos preguntan sobre la ubicación. Este proyecto está ubicado a dos cuadras de la Universidad Peruana Los Andes, exactamente en la calle Neptuno y la avenida Calmen del Solar. Sí, estamos ubicados justo exactamente en la avenida principal del distrito de San Carlos a dos cuadras de la Universidad Peruana los Andes. Tenemos muchos compradores que ya han apostado en el proyecto y están apostando a modo de inversión. Para aquellas personas que están buscando un proyecto donde puedan rentabilizar o refugiar su capital, de, su capital en un proyecto de alta plusvalía, en un proyecto de alto valor, les garantizamos que esta es una opción bastante interesante, ya que te garantizamos que ni bien te entregamos tu departamento, vas a poder alquilarlo de inmediato y por encima del valor de alquiler el metro cuadrado aquí en esta, en esta zona de San Carlos. Ya que al contar el edificio con amenidades les va a garantizar un mayor valor y un mayor atractivo para que las personas o los estudiantes de esta zona puedan alquilárselos. Bueno señores, hemos comenzado con el vaciado, ya la bomba de Gobil está bombeando el concreto 280 con aditivo impermeabilizante que garantiza la impermeabilización del, del sótano y del semisótano del proyecto. Este aditivo lo usamos básicamente para garantizar que pues, al estar desplantado la platea de cimentación a unos 4 metros 50 de profundidad, pues no existan filtraciones de agua. Amigos, Como pueden percatarse, ya estamos en el proceso de vaciado, se está virtiendo el concreto 280 en los muros de contención. Si pueden percatarse, les he comentado que el edificio va a contar con una platea de cimentación que le garantice una mayor estabilidad al proyecto. Sin embargo, como parte del proceso constructivo y el cálculo de los ingenieros, hemos optado por fragmentar la platea de cimentación en varios pedazos y al mismo tiempo garantizar la uniformidad y al mismo tiempo la solidez de la platea al trabajar este, con aditivos este, epóxicos que va, sol, que va a garantizar la soldadura del concreto nuevo con el concreto viejo. Al mismo tiempo, hacemos un refuerzo este, extra para poder garantizar que el acero al momento, al momento de vaciar la otra parte de la platea pues se suelde correctamente. señores. Así estamos vaciando la primera etapa de los muros de contención de este proyecto. A todas las personas que ya han apostado en nuestro proyecto, vean el trabajo que estamos haciendo para cada uno de ustedes sumamente responsables y al mismo tiempo dentro de los plazos que en su momento se les comentó. Así que a todas las personas que todavía lo están pensando ya han visto nuestro proyecto, han visto la información, anímense estamos haciendo el trabajo como se los, ha, como se los hemos se prometido y con la garantía y con la calidad que se les ha ofrecido. Lo que ahorita vemos es el vibrado, el proceso de vibrado de la platea de cimentación. Si se pueden percatar, usamos una herramienta que se llama vibradora que garantiza que el concreto sea vertido correctamente y al mismo tiempo sea compactado y no, no queden capturadas burbujas de aire dentro del concreto, la que perjudicaría la resistencia al mismo. Entonces, al nosotros vibrar el concreto, lo que garantizamos es que la tasa de resistencia de esta aumente aproximadamente un 20%. Si tienen algunas consultas, algunas dudas, por favor escríbanos para poder absolverles todas aquellas dudas y consultas para que de una vez terminen de tomar la decisión de poder eh, invertir en este proyecto de alto valor, de poder comprar un departamento en este proyecto que les garantice una experiencia extraordinaria de vivir en un edificio donde vamos a contar pues con un gimnasio, una sala de juegos, una sala de reuniones, si en caso quieres hacer alguna reunión con un amigo, con los compañeros, en todo caso es el día de tu cumpleaños, pues no tienes que irte necesariamente fuera de tu, de tu departamento para que tengas la seguridad del caso. Si quieres hacer una fogata, sales de las áreas comunes y a un nivel de aproximadamente 40 metros de altura con una vista espectacular de la ciudad, vas a poder tener una noche de fogata con los amigos, con los compañeros. A todas las personas que tienen eh, hijos, que están estudiando en la universidad, que tienen eh, amigos que están estudiando en la universidad, invítenlos, comenten, compartan esta, esta transmisión y háblenle de ANCOSUR, investiguen de ANCOSUR. ANCOSUR es la desarrolladora que ahorita está desarrollando este proyecto en la ciudad de Huancayo, en el distrito de, de San Carlos, a dos cuadras de la Universidad Peruana Los Andes. Sin más que decir, amigos, nos despedimos y les hemos mostrado hoy día un poquito del proceso de trabajo que vamos implementando en el edificio que va a ser el edificio más alto de San Carlos. Me despido de cada uno de ustedes, escríbanos a las redes sociales, visítenos en nuestras oficinas que ubicados en la cuadra 13 de Carmen del Solar, a la altura del parque que está en la esquina de la calle Las Orquídeas 207. Visítenos si tenemos toda la información y por momento en, en pre-venta los, los, los departamentos tenemos promociones especiales para cada uno de ustedes. ¿OK? Muchísimas gracias, me despido y si tienen alguna duda escribanos en interno. Muchas gracias.